Que caga el rey, caga el papa y de cagar nadie se escapa. El acto de cagar está silenciado en la sociedad. La Generalitat de Cataluña nos ha encargado una encuesta para ver cómo está la salud digestiva de los catalanes. Vamos a preguntar a la gente: ¿Usted qué caga, zurullo o explosión? Madre mía de mi vida. No hay... <risa> normal, filme un normal. ¿Tú cómo cagas, zurullo o explosión? Explosión. Eh, ¿Explosión? Zurullo. Yo explosión. Ah, yo explosión. Yo, pues, diarrea. Pues depende del día. Si es manchas que va, es un polo. Ah, pues, yo no lo voy a contestar la verdad. ¿Por qué no salen las películas? Por pudor. ¿Sí? Pero tú no tienes. Yo ninguno. Habla mucho es... del tema de, de cagar. Sí, de cagar, de follar, es lo más normal del mundo. Cagar es sano y vaya, Aquí no cague, ¿verdad Fíjate, yo ahora mismo tengo, tengo un poco de estreñimiento y estoy... Mira, mira qué cara, cara. cara tiene. ¿Te has cagado alguna vez encima? ¿Te ha pasado alguna cosa así graciosa? No. Pues yo me cago en casa de mi amiga Eva. Si queréis saber si una persona come bien, preguntarle si caga zurullo o explosión. Recordad, zurullo, explosión. Esto lo regalo, que tengáis un buen día.